¿Qué más, parceros? Bien o no. Oiga, muchas gracias a los que han visto los videos. Muy bacano, muchas gracias. No olviden, suscríbanse, no sean malitos. Denle like, comenten, pongan ahí algo abajo en los comentarios. Estaba haciendo una serie de videos sobre las funcionalidades que pueden hacer con el Android, con el nuevo Android. Entonces, hoy les voy a mostrar cómo, por ejemplo, compartir la contraseña del Wi-Fi sin necesidad de tener que dictar ni números, ni letras, ni nada. Simplemente con un sticker o una tarjeta y ya les muestro. Entonces la intro y les muestro cómo hacerlo y más funcionalidades con el NFC del celular. Entonces la intro y les muestro. Bueno, entonces iniciemos. Entonces, ¿Se acuerdan del primer truco que les enseñé en el, en el video largote? Bueno, que está todas las funcionalidades y los trucos con, con los nuevos Samsung, los dos dedos para desplegar todo el menú y vamos a poner a grabar la pantalla para poderles mostrar lo que estoy haciendo. Entonces ahí iniciamos grabación de pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, estos stickers, ustedes los pueden conseguir en Amazon. Eh, busquen sticker NFC de uso industrial. Eh, sobre todo, yo los había pedido eh, antes, porque como saben, para mi trabajo, yo les mostré en el primer video, y de hecho hay un video donde les muestro cómo usar el celular como llave, donde por un lector yo paso el celular y me abre la puerta, ¿cierto? En vez de usar una tarjeta de estas, pues yo uso el celular, bueno, pero hoy vamos a usar las tarjetas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, estos stickers, como les decía, los pueden pedir en Amazon, son así pequeñitos, cierto, se llaman sticker NFC. NFC es una tecnología que ha desarrollado eh, Nokia hace muchos años, que es algo así como eh, File. NFC, eh, NF, en Near File, bueno, realmente no lo no, no recuerdo, pongan en los comentarios si se acuerdan, si alguien sabe cómo es que se llama la tecnología, bueno, para, para, para, no, ponernos, para no ponernos a Googler ahorita, bueno, entonces ustedes piden el sticker. ¿Qué pasa? Cuando ustedes tienen su celular con NFC, que normalmente todos los celulares de gama media, media alta y alta con Android traen ya el NFC, entonces ustedes se pueden bajar una aplicación que se llama NFC Tools. Entonces van y la buscan en el Play Store, NFC Tools y la instalan. Acá pues yo ya la instalé, simplemente le voy a dar a abrir y eh, les queda instalada en el móvil. Vamos a abrirla. ¿Qué puedo hacer yo con el NFC Tools? Muchas cosas, pero pues yo les voy a mostrar tres o cuatro tareas muy puntuales para no ser tan extenso el video lo primero y lo que más pueden darle uso es compartir por ejemplo en sus consultorios en los hoteles en las oficinas en todas partes, siempre donde uno llega me permite la clave del wifi entonces en vez de ustedes ponerse a dictar miren ese numeral asterisco eh, la gorda flaca 37 ta, ta, ta. entonces simplemente ustedes Agarran un sticker de estos y aquí vamos a grabar la contraseña del Wi-Fi. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Entonces vamos a dejar aquel sticker un momento. Le voy a decir aquí, adicionar récord. Y vamos a buscar acá, dice configurar una red Wi-Fi. Entonces eh, yo le voy a poner el nombre de mi, de mi Wi-Fi. El nombre de mi Wi-Fi. Aquí voy a poner la contraseña del Wi-Fi. Acá me sale que escribir 83 bytes. Entonces le acercamos. Ah, perdón. Le damos a escribir. Y dice que aproximemos el tag. Lo aproximamos. Y dice que ya está escrito. Listo. Entonces ahora, cuando yo acerque... Dicen, sí, ven? conectar a la red. Entonces simplemente le dan conectar y ya. Entonces, si ¿sí ven, y esto por ejemplo, estos yo los pedí especialmente para pegar sobre metal. Entonces, el, si quieren, abajo les voy a poner el link de donde lo, los pueden pedir en Amazon. Tienen que ser NFC para poner sobre metal porque los otros eh, pues no son de tan buena calidad. Entonces, si están en su consultorio, si están en su oficina, si están en, en los cafés... En, en, los, en las cafeterías, en los restaurantes. Entonces pueden poner esto en la mesa y simplemente cuando el cliente llegue, la contraseña al Wi-Fi y dice No, pues prende el NFC, simplemente pone el celular, lo acerca al TAC y perfecto. Ya se conecta sin necesidad de estar dictándole toda la contraseña al cliente. ¿Qué más podemos hacer con el NFC? Entonces vamos a lo siguiente. Por ejemplo, yo aquí, los que me están viendo en Colombia, eh, miren, esta es la tarjeta del Cine Colombia que le dan a uno de, de membresía pues cuando uno eh, compra como la membresía no sé cómo decirle si sí, la membresía y al cine colombia le dan a uno esta tarjeta resulta que esta tarjeta es myfer o bueno nfc como les digo bueno eso tiene mucho que ver con mi trabajo y por eso me gusta hacer mucho video de esto se acuerdan que yo les dije que esta tarjeta la pueden usar para los lectores de, de apertura de puertas bueno acá la vamos a usar para otra cosa con el celular por ejemplo vamos Abrir mi Instagram Sí, señores, se puede abrir un Instagram Entonces, vamos a adicionar registro Y dice Adicional red social Entonces, dice Instagram Y le voy a poner mi Instagram, Manitech Manitech Ok Y dice que necesita escribir Venga, borremos este de acá Para que no nos va a causar error Dice Eh... Necesita escribir 28 bytes, ok, entonces le digo escribir y dice que acerque la tarjeta con NFC, entonces le voy a acercar la tarjeta y ya quedó escrita, entonces qué va a pasar la próxima vez que yo pase mi tarjeta, esta tarjeta cuando, no sé, puede ser la tarjeta del Cine Colombia, las tarjetas del control de acceso como les digo, ustedes pueden grabar ahí su red social eh, y cuando, no, mire mi Instagram le pasan la tarjeta por el NFC y miren entonces le dicen que, bueno acá nos abrió con navegador y le decimos que una sola vez y lo debe llevar a mi Instagram bueno, ah, que pues no estoy logueado, espérenme logueo listo vamos a ver, entonces se acuerdan que bueno aquí yo grabé mi Instagram en esta tarjeta, entonces la acerco dice que puede abrirlo con un navegador entonces le decimos que vaya allá. Y debe ir a mi cuenta de Instagram. Eso está genial. Bueno, ya es, yo sería feliz aquí haciendo videos de NFC todo el día. Ah, otra, otra tarea, otra cosa que podemos hacer con el NFC, NFC Tools. Ya vieron que es una app que es gratuita. Vamos a hacer otra tarea. Por ejemplo, eh, apagar y prender la, la linterna del celular. Entonces vamos aquí a tareas. Vamos a decirle adicionar tarea y por aquí, por aquí debe haber varias tareas. Y eh, acá eh, oh, comienzan a llegar. Bueno, y acá vamos a ponerle toggle, ok. Y dice que necesita escribir 46 bytes. Entonces le vamos a dar a escribir. Y yo aquí una, tengo, una, yo tengo aquí una tarjeta de Rosler de control de acceso. Esta es una tarjeta MyFair limpia. Y le vamos a decir escribir los 46 bytes. Y tarea completa. Le damos OK. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, cada vez que yo acerque la tarjeta. Si ¿sí, vieron, se prendió. Se apagó si se dieron cuenta tuve que instalar eh, una aplicación adicional que es NF NFC Tasks para que, este tipo de funciones, para que este tipo de funciones trabajen ¿cuáles son? Eh, pues las que tenemos acá como correr aplicaciones la de la linterna eh, por ejemplo la geolocalización eh, componer Twitter, ustedes pueden abrir miren, que escribo un Twitter automáticamente pasando la tarjeta vamos a darle aquí a cancelar entonces, excelente. Bueno, no sé cómo, le, cómo les está pareciendo esto. Bueno, entonces otra, por ejemplo, yo quiero, yo, por ejemplo, yo que estoy promocionando mi canal de YouTube y a todo el mundo le digo que se suscriba. Y bueno, entonces, como pues toca dictarles el canal o algo así, entonces mejor yo cargo una tarjeta y si tienen el NFC del celular, directamente les va a abrir mi canal. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, acá dice. Eh, página o dirección url que es una dirección web y entonces yo le voy a voy a buscar aquí youtube si se acuerdan del primer video que, que vieron tenemos el buscador universal de el buscador universal de del samsung si es este vamos al youtube vamos a buscar mi canal vamos a buscar mi canal y vamos a buscar eh, compartir copiar el link Ok, ya nos vamos acá al NFS Tools y le voy a pegar la dirección de mi canal. Entonces la vamos a guardar ahí y ahora vamos a decirle que la escriba en la tarjeta. Entonces decir, le decimos que escriba, vamos a acercar la tarjeta, la escribió, muy bien, perfecto. Entonces ahora cuando yo acerque mi tarjeta me debe abrir el, el directamente mi canal de YouTube. Entonces, si ¿sí ven, Com completar la tarea, la tarea usando YouTube. Solo por esta vez, digámosle. Y abrió mi canal derecho. Ah, bueno, díganme qué tal les pareció el video, si les gustó, pongan en los comentarios cómo les pareció. Eh, bueno, yo espero que el próximo ya sea el de la cámara. Oiga, comenten, comenten. Gracias por el video, gracias por el video completo. Eh, el like, no sean malitos. La suscripción, no sean malitos, porfa. Eh, a ver si llegamos a los mil. Y gracias por ver. Y eh, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, bros!